Consciente, voy directo al despegue Pensando en lo que se viene Diciendo, palabras que suenen en mi Pensando en mí y en la demás gente Fácil lo sé, pasado jamás lo recordé Silencio jamás lo nombré Digo después cambio el destino Ya que es debido o desperdicio más mi momento Lo siento, hay más personas que cuentan más sus lamentos Sigo acierto, ciertos cuentos que no recuerdo Al natural, con una locura moral Más que mortal, no hay para mí un combat Cansado de desfilar hacia atrás Un mensaje que no puedo presentar Solo así termino en mi subconsciente Hablando con un arma que está al frente que me sorprende, expreso su odio más que una historia que termina en tristeza. Bajo el mismo repertorio, bajo el mismo repertorio. ¡La parca! Llama a todos por igual, no copea de género ni siquiera de edad Siempre tenemos que contar con la tranquilidad de que se acaba la luz y no vuelve a brillar Ni de casualidad, solo voy de paso por esta realidad Realizando hazañas por muchos te recordarán y otros con eso se lucran. Así es este, este sistema. sistema Digo porque esto por dentro me quema Es como una mala escena de ficción Un cortometraje que plantea mi defunción Pero no será hoy si o con esto que me da fuerza Sin extra mente maestra que no me hace caso Tú abajo sus términos Sigo su camino, camino No el de, no de otros otro, Maneja las rimas como un marcapasos Disminuye el ritmo como destacando Y atacando al contrario Deterioro claro De mi esencia es algo que le debo a su elocuencia, Valencia. a la detención de sus valencias, Valencia. primas que me dejan descansar con paciencia. Así de sencillo paso el cordón, veo mal como el gato en el tejado, recordando todo fue pensado y al tiempo aniquilado.